Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. Es un espacio en el que están encontrando diariamente todos los tips, las últimas noticias, están encontrando también capacitaciones completamente gratuitas aquí en este video podcast diario de Negocios, Cannabis Política. El título de hoy es Así fue un parte 2. Hoy van a ver realmente cuál es el secreto ¿Cómo es que hice para que lográramos convertirnos en un equipo multidisciplinario? Tener socios en todo el territorio nacional y tener alcances de más de 30 millones de personas en todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Suscríbete si no estás suscrito de una vez, por ahí dale un like al video. Compártelo también porque con eso ayudas a que más gente esté completamente informada de lo que está pasando alrededor de, la, de esta naciente industria canábica. Yo soy Pablo Luna, presidente fundador de Cooperativa Canamich, la única y primer cooperativa legalmente constituida hasta el momento en México. Y sin más, vamos a comenzar. En esta parte de Así fundé Canamich, parte 2, les voy a decir cuál es la estructura que desde el principio utilizamos para que pudiera crecer y no se quedara en un intento de proyecto como muchos, porque muchos ya saben que en México y en general en América Latina tenemos eh, el, el síndrome del señor promesa, ¿no? Todo el mundo tiene un gran potencial, tiene grandes conocimientos, los chefs son los mejores chefs, los arquitectos son los mejores, los mecánicos son los mejores mecánicos, o sea, siempre sabemos que tenemos una mano de obra calificada, ¿sabemos? Que sabemos hacer las cosas muy bien, pero lamentablemente acá en, en mi ciudad, en mi país, en México, voy a hablarlo muy particular. Escríbeme de los otros lugares de América Latina si sucede lo mismo, o en Estados Unidos. Ya cuando comienza la gente la, la, la idea, todos tienen una idea maravillosa. Si, si sabes, todos tienen la idea del millón de dólares. Todo el mundo siente que puede preparar una hamburguesa mejor que McDonald's rápidamente. Entonces ahí ya empiezas a sentirte con una idea única. Cuando sientes que en tu proyecto tu idea es única, innovadora y que no la quieres compartir porque te van a robar la idea, pura mierda, no tienes nada, o sea, no has hecho nada. Si tienes ese tipo de pensamientos, sácalos porque te van a estorbar para crecer Toda la gente que te dice, no, es que no te puedo mencionar mi idea porque es confidencial. Es gente que no ha hecho nada, no hagan eso. Eso solamente hace entorpecer sus proyectos, ¿sí? O sea, los proyectos se comunican, los proyectos se hablan, se dicen. Como Luis, que está acá, siembra a tu casa todos los días. Diario veo siembra a tu casa y nunca se me olvida, nunca se me olvida. Sabemos que tenemos para la tercera semana una reunión aquí con José Luis Casique Reyes. Debemos de comunicarlo, o sea, imagínense que José Luis ya está pone un hashtag de siembra tu casa. Él quiere sembrar eh, casas con cáñamo, ¿bien? Legítimo y muy noble, eh, la... pero si él estuviera, no, no, no, no lo voy a decir, ni lo voy a escribir en las redes sociales porque me van a robar la idea. Ese es tu peor gran enemigo, él me van a robar la idea y que tengo una idea súper original y que yo hago las hamburguesas más ricas que en McDonald's, eso es lo peor que puedes tener para comenzar un proyecto. Si tienes eso, táchalo, táchalo, táchalo por completo. Lo primero que nosotros hicimos en Canamich fue reclutar, buscar un equipo de personas que estuviera, porque todos van a decir, "Ay, no, sí, pues buscas gente y les pagas." No, o sea, buscar gente que quisiera comenzar desde cero en este proyecto. Cuando no había nada, cuando era un riesgo absolutamente era un suicidio comercial querer comenzar en un proyecto de cannabis, ¿sí? En México, en una ciudad llena de, de, de mochos, como es mi bella ciudad de Morelia, que hay mucha gente con, con unos prejuicios muy feos, y no nada más en mi ciudad, sino que en todo el mundo, en México también hay muchísimo. Entonces, lo primero es buscar gente que esté dispuesta a perderlo todo como tú, ¿sí? Gente que esté dispuesta a perder su tiempo. Gente que esté dispuesta a perder su dinero Gente que esté dispuesta a perder su credibilidad y su reputación Así comenzamos Canamich con un equipo muy pequeño de entusiastas Pero de humanos al fin del día sí. Y eso es lo que necesitas Un equipo de personas entusiastas Porque muchos dicen Es que es mi marca Yo quiero el 99% de mi marca Es que es mi logo Es que es la marca familiar Olvídense eso no, Con eso no se hacen negocios Olvídenlo tienen que compartir, tienen que pedir ayuda, tienen que asociarse, tienen que fracasar varias veces para que entiendan realmente, si no tuvieron una educación de negocios desde chico, como yo yo no la tuve, eh, si no tuvieron papás empresarios, pues tienen que hacer a prueba y error, ¿sí? a prueba y error y a prueba y error y no hay más de otra. Cuando comenzamos Canamich, ya una vez que, que, que vimos que había una oportunidad en este hueco, lo primero, lo primero fue comentarles a todos el sistema que íbamos a usar, ¿sí? Porque puedes utilizar el típico sistema gubernamental, que no sirve de mucho. Puedes usar el sistema de la iniciativa privada, también que, que, no, que no entusiasma a, a más que a los dueños. Y nosotros, el sistema cooperativista, realmente una cooperativa es un grupo de personas persiguiendo un solo objetivo, que están cooperando, ¿sí? Entonces aquí en México hay muy buenos ejemplos de cooperativas como de unos refrescos que se llaman Pascual Boing. Algunas marcas de cooperativas como Cementos Cruz Azul que tiene su propio equipo de fútbol y tiene hoteles y tiene un montón de... Y todo está bajado, basado bajo una figura eh, cooperativista. Okay. Pero también hay muy malos ejemplos de cooperativas que están super chafas, que hacen a veces en algunos ejidos, que, que la hace Pepe, Juan y Juana... Y hacen la cooperativa y Pepe tiene su carnicería y Juan tiene su panadería y Juana tiene sus tierras, ¿no? Entonces, nadie se hace cargo de la figura de la cooperativa. El primer acierto que nosotros tuvimos en Canamich fue nombrar un equipo operativo. O sea, un equipo que no se iba a dedicar a otra cosa, que no iba a tener otro trabajo más que dedicarse a Canamich. Obviamente, el primer puesto que se generó fue el del administrador general, el del presidente, administrador y fundador único que es su servidor... A partir de ahí ya tienes modo de, de poder crecer porque tienes a alguien completamente responsable de eso, de hacer negociaciones, de viajar, de hablar por teléfono, de hablar con fulano de tal, de hablar con tal legislador, de hablar con tal empresario, de, hablar con, de andar para arriba y para abajo. Esa es mi tarea, estar buscando a la gente adecuada que se sume a este gran proyecto y ese es el primer gran, gran acierto, nombrar un equipo que trabaje. No decir, ay, pues es que aquí todos somos iguales y la democracia, eso es reprobable si quieren crecer como organización. Tiene que haber un liderazgo, más vale un mal jefe que dos buenos, o sea, es lo, es lo primero que deben de saber. No, no puede haber dos personas al mando, no puede haber tres, ay, es que estos tres porque son, no, debe de haber una persona que mande y un equipo que obedezca. ¿Sí? porque si no, no se puede crecer, si no, no puedes entregar resultados, si cada quien está jalando para su lado, no se puede, entonces por ley nosotros lo hicimos en nuestro protocolo, nosotros lo hicimos este, en nuestra empresa, nombrar un equipo que trabaje y, y, y nos ha funcionado de maravilla, entonces ese es el primer eh, paso para tener un éxito en una organización, es ser una organización, tener más seres humanos dentro de tu organización, que la gente crea en el proyecto. ¿Qué es un líder? ¿Qué, si, qué, qué, ¿Qué es realmente lo que es un líder? Un líder es con quien vas acompañado a un lugar al que no hubieras sido tú solo. Si no, ¿entendés? O sea, ese es el liderazgo. Quien lleva a la gente que tiene miedo de emprender, de lo que tú quieras, de, de, de, de poner algún proyecto, de empezar algún proyecto, y tú dices, ah, órale, le voy a entrar con esta persona porque pues, se ve que le sabe, se mueve por aquí. ¿verdad? Entonces se necesita en general liderazgos también. Porque de nada sirve hacer una, una hamburguesa mejor que McDonald's. O, o tener el, la idea del millón de dólares. O que tú tienes la receta que cuando la pruebe la gente se va a volver. Eso es basura. Mejor concéntrate en buscar más seres humanos. Si no tienes la capacidad de organizar tus propias ideas Si no tienes la capacidad de organizar más gente Pues Hay que capacitarse, ¿no? Ahorita casi todas las capacitaciones vienen gratis en YouTube Algunos que otros la venden Pero Junior, saludos Rodrigo, Rodrigo, abrazo de Texcoco Les mando un abrazo, José Luis Casique que está aquí todos los días ¿Cómo puedo emplear mi empresa similar si en mi país es ilegal hasta el cáñamo? Ok, pues mira, si es ilegal hasta el cáñamo, pues no lo hagas, porque aquí no te voy a recomendar que hagas nada ilegal. De hecho, a mí me han dicho, oye, pero ¿por qué tú criticas el mercado recreativo? No lo critico, no, no o sea, a mí no me corresponde. o sea, más yo puedo criticar lo que yo quiera, ¿no? Pero lo que, la, las charlas que yo doy yo, la empresa que yo represento, se, de, se dedica a ver... ¿Qué espacios legales hay en nuestra ley en nuestro país? Y sobre eso trabajamos. O sea, no estamos ni llorando que nuestros derechos, ni llorando que, re, que regulen la marihuana, no, sino simplemente buscamos qué espacio hay, nos ennichamos ahí, nos, en, nos, nos alentamos con todo, y, y de ahí no nos salimos, ¿no? Porque también no, no se pueden andar recomendando hacer cosas ilegales. Entonces, si no si no es legal ni el cáñamo, pues no, no, no problemas ni el cáñamo, porque te vas a meter en algún problema, mi estimado. Limbert Segovia Pérez, ¿sí? Entonces, escríbeme de qué país eres, ¿no? Y vamos a por ahí, voy a investigar en mi equipo. Les prometí que íbamos a, a, al próximo mes, el mes de febrero. Vamos a, a hacer el tema, el país invitado al programa, Va a hacer Colombia. Vamos a hacer un. Pro, vamos a hacer. Voy a hacer investigaciones nada más sobre Colombia. Entonces, todo febrero es para Colombia. <coughs> Eddie Charal, ¿así te llamas? Eddie Charal. Bolivia, La Paz, Bolivia, sí, sí, que creo que, que ya está todo allá, todavía no se regula, pero vamos vamos a estar viendo a mi estimado Limbert allá en, la Paz, en Bolivia, me sigue muchísima gente, también les mando un gran abrazo a todos en Bolivia, Perú, Perú, no se diga, Ecuador, este, en Guayaquil, en, en Cali, también en, en Colombia, todo Colombia, hay este muchísima gente que me está siguiendo, la verdad me siento, es lo que me entusiasma todos los días a salir a dar un like, Menos los sábados, porque ya saben que yo los sábados no trabajo. este Es lo que me entusiasma salir un like que, que, que, que me saludan de Barcelona, de Guatemala, que acaba de salir aquí, Eddie, de Guatemala, de Bolivia, de Perú, desde la Patagonia Argentina hasta el hasta Quebec, Canadá, eh, de, de Barcelona, ya dije. Toda esa comunidad es la que me motiva todos los días a yo salir. Entonces, compartan este video. Compártanlo, compártanlo, compártanlo para que más gente pueda... Me lo dice. Chale, soy bien malo para pronunciar, pero voy a intentar pronunciar. Si me sale mal, no me critiques, por favor, pero ya lo digo. He... Sinutehuac. Si es... Sinutehuac. Oh, espero haberlo dicho bien, pero vamos a ver el comentario. Dice, veo un poco limitado la oportunidad en la nueva ley de regulación sobre la exposición y la obtención de las licencias. ¿Una cooperativa sería algo óptimo? Saludos. Primero dime si estás escribiéndome de México para, para ver que estemos hablando en, en el mismo marco legal y en el, la misma regulación. Este, y si pronuncian bien tu nombre. wow Soy malo, malísimo con no pronunciar, pero bueno. Supongamos que me estás escribiendo de México. Bien, mira. Les voy a dar un secreto. Van 12 minutos. Ya quien se queda más de 12 minutos es porque de verdad le gusta mi canal, ¿no? Este, y ahí les va un secreto. Así de que si quieren que más gente sepa ese secreto, compártanlo, suscríbanse, por favor, suscríbanse y compartan. Sí, saludos aquí en México. Ahí va. Mira, mi estimado. Y a todos. Si tú vas por el lado recreativo, Vas a tardar, va a tardar muchísimo en que haya, en que obtengas una licencia y carísimo, que no es imposible, pero van a tardar, o sea, eh, Ricardo Monreal ahora en diciembre salió diciendo el señor que ya iban a regular, hasta fue con el payaso broso y, y, y dijeron que ahí que iban a regular en diciembre, nada, cada fin de año es lo mismo, o sea, a mí me llaman mis socios y me dicen, oye que ya van a regular, que porque bla bla bla, que fulano de tal dijo, nombre no, no les crean, no van a regular nada todavía. Si vas por el lado medicinal, aún es peor. ¿Por qué? Porque las exigencias para entrar al lado... Y no hablo de los aceites artesanales o terapéuticos que se venden, que también son muy buenos. Yo hablo de entrar a la industria de la medicina por, por el medio canárico eh, Es muy complejo porque las inversiones son en millones de dólares. Entonces, también o sea, va, va a ser muy tardado. Hay huecos legales, hay áreas legales en las que ya se puede comenzar a trabajar como lo estamos haciendo nosotros. Solo que no puedo decir cuáles. Pero ya, ya, ya podemos empezar a trabajar acá en México. Ya hay elementos jurídicos y legales para comenzar. No se puede empezar a vender weed. Así no puedes agarrar y vender weed en la calle o, o en un dispensario. No, todos los productos mayores de THC a 3% son ilegales hasta el día de hoy, de este live. ¿Sí? 9 de enero, 10 de enero, no sé ni qué día es, pero estamos en enero 2021. Todavía es ilegal. Pero si sí hay modo de comenzar a trabajar, por ejemplo, con el cáñamo. ¿Cómo? Acérquense a Cooperativa Canamich. Canamich, que es la única, es la primer cooperativa legalmente constituida, llamamente el comercial. Y hablando de comerciales, ya en marzo sale mi libro, Así fundé Canamich. Así todos los tips que les estoy dando aquí en los videos, van a venir en un libro, como un manual, para que tú hagas tu empresa canárica en cualquier parte que estés, en Puebla, en Estado de México, en Tijuana, San Luis, Río Colorado, en Mérida, en Michoacán, en Pátzcuaro, donde chingados estés, vas a ver este libro que se llama así si fundé Canamicha ahí les voy a decir tip por tip, cómo fui primero creando el equipo. Entonces recuerden el tip número uno, debes de crear un equipo de personas, si no tienes mínimo 10, 20, 30 personas que sigan tu proyecto bien, fiel, leal, no tienes un proyecto, tienes una idea en el viento, que le has platicado a mucha gente, pero no tienes nada real. Entonces, tienes que platicar más tu proyecto, me dice, yo todos los días platico mi proyecto, yo tuve una carne asada ahorita y hablé de mi proyecto, yo tengo el live ahorita y estoy hablando de mi proyecto, ¿sí? debes de comunicar el proyecto para que todo el mundo lo sepa, y en vez de que tengas esa mentalidad ridícula de me van a robar la idea, la conozcan. ¿Qué tal si tu idea la necesita conocer un inversionista del otro lado del mundo? Alguien de aquí de Guatemala que dice, yo le invierto desde acá. Pero tú con tus ideitas esas, que quién sabe de dónde chingado la saca la gente, ¿no? Pero es que no cuento mi super idea de negocio porque me la van a robar. Ideas de a peso, la docena. O de a dólar, vamos a en, dólar en dólares porque como ven en varios países, vamos, este, no conocemos nuestras monedas en particular, pero todo el mundo conocemos el dólar. Entonces... Ideas, ideas hay para que compres 100 por un dólar. Ideas de negocios. Lo que se hace falta es voluntad de traer esas ideas en el mundo abstracto a la realidad. De bajarlas aquí al mundo real, aquí, carne y hueso. Y empezar a socializarlas con otros seres humanos de carne y hueso. Porque mientras no hagas eso, pues se van a quedar ahí, adentro de tu cabezota, a lo mejor, si ya avanzaste mucho, ya la tienes escrita en un papel o en una compu, un, un archivo digital. Pero es lo que debes comunicar. Lo, lo, a lo que más le invertimos en Canamich desde el principio y hasta la fecha, es a la comunicación. A que la gente sepa quiénes somos, a tener una revista digital que es revista Canaculta, a tener una página que se llama Canamich, a tener un Pablo Luna que sale todos los días ahí a hablar, a gritar, a decir... Que los negocios canábicos legales. Hidalgo Sitz. Siempre que me hagan una pregunta voy a ir a las preguntas. ¿eh? Y eso que hoy no iba a ser live porque dije es domingo. La gente está en su casita. Pero ya veo que si hay gente dice. Está súper genial tu proyecto y la educación agrícola para cultivar con menor... Y la educación agrícola para... Desde que vamos a empezar a sembrar cáñamo, nosotros no le vamos a meter a agroquímicos porque no lo necesitan, según los especialistas. Yo no soy especialista, a mí el frijolito que sembré en el kinder creció y todo y sacó otros frijolitos, pero hasta ahí no, no le sé más de ahí para, para adelante. Mi, mi trabajo es la divulgación, mi trabajo son los negocios, la dirección de la, de la empresa. Pero obviamente desde que empiezas a sembrar cáñamo, estás reduciendo la huella de carbono, porque saben que el cáñamo produce cuatro veces más oxígeno, absorbe los metales pesados, crece 90 días casi 3 metros, entonces puede ser un excelente sustituto del petróleo y del papel, sí saben o sea, y, de la, y de los maderables, para no estar talando árboles que tardan 30, 40 años en crecer, cuando, una, cuando el cáñamo crece 90 días 3 metros, ¿Qué? o sea, si saben... Cada vez que tú promueves el cáñamo, cada vez que siembras cáñamo con fines industriales, estás reduciendo la huella de carbono. ¿Sí? Entonces eso es genial porque creamos o no lo creamos, lo del calentamiento global y de enfriar al planeta. Es algo muy real. El clima está cambiando en todo el mundo de una forma muy cabrona. Entonces, si, si podemos colaborar en esta parte del cáñamo, pues vamos a darle, pero sí con todo, ¿no? Ángel Sagaón, saludos, abrazo a todos allá. Entonces, sí, vamos a, vamos a hacer, vamos a reducir la huella de carbono, claro que sí, desde el momento que comenzamos, estamos haciéndolo. Y sobre todo, sustituir el uso del petróleo. El ser humano, el Homo sapiens, nosotros aquí que estamos en este planeta Tierra. Sabemos que el petróleo existe y sigue saliendo debajo de la tierra, pero sabemos que debemos dejar de usarlo, entonces promover el cáñamo, por eso te invito a que compartas este video, por eso te invito a que te suscribas ahora mismo también este, y que más gente alcance a saber de esto. Si no hay más preguntas la vamos a dejar por aquí, les mando un fuerte abrazo a todos, a todo el mundo, un abrazo global, eh, hasta la próxima, es cuanto, nos vemos.